Hey, what's up, amigos? Yo Pérez aquí, Anfitrión de Vamos al Mambo. Ya sea tu proyecto dentro de tu casa, fuera de tu hogar o te vas de vacaciones. Yo te voy a con esos proyectos. En el último video, parte 1, parte 2 y parte 3, aquí voy a poner los enlaces. Yo les enseñé, les demostré cómo añadir esta madera decorativa. Esta que se llama chair rail, en inglés. Si usted ve en el video va a ver que hay una diferencia. Lo único que usted va a ver en el video anterior es que añadí esto a la pared y entonces desde ese video yo lo personalicé Cuando usted va a la tienda hay un sinnúmero de estilos y detalles que usted puede hacer diferentes combinaciones y usted lo puede personalizar así como usted quiera como gusto y gana le dé en este video como les dije en el anterior les voy a enseñar a hacer estos cuadros ¿por qué nosotros queremos hacer estas cosas así en nuestra casa? bueno una, le añade un wow factor, o sea, este, un factor wow, cuando las personas vengan a su casa, vean eso y y like, wow, sobresale su casa a la de los demás, especialmente si ellos no tienen decoraciones de esta manera. Segundo, si usted hace estas cosas cuando usted eh, compra su casa, le va a salir muy caro, pero si usted ve mi video, usted aprenderá a hacerlo por una fracción, o sea, esto yo hubiese pagado a unos 3 mil dólares para que una persona viniera a hacerlo y a mí me salió como unos 400 dólares hacerlo yo. Otra, sumamente importante, el día que usted por alguna razón quiera vender su casa, estas son las cosas que hacen que su casa tome valor y entonces eso equivale es que vale más dinero para su bolsillito, ¿ok? Quédense con nosotros. Si todavía no se han suscrito, dale a ese botón para que se suscriba. Dale a like si le gusta mi video. Hagan comentarios, hagan preguntas, yo les voy a ayudar y también hagan clic a esa notificación para que cuando yo publique los próximos videos sean notificados. Aquellos de ustedes que han visto mis videos, ya ustedes saben lo que viene. Así que díganlo conmigo, la frase. Y dice así. Uno, dos y tres. Vamos al mambo. Tin, ti, din, tin, tin, tin vamos para encima ya, bienvenidos otra vez más, gracias porque se quedaron conmigo, vamos a ver si yo puedo explicarle esto de la manera más sencilla para que ustedes no se me pierdan, lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a medir esta pared Voy a tratar de hablar rápido porque así el video no se eh, toma tanto. Por Esa fue la razón de que tuve que cortar el, el video anterior en parte 1, parte 2 y parte 3 porque era bastante largo. Okay, okay. Vamos a medir nuestra pared. Esta pared mide 164 pulgadas. Para los efectos de matemática sencilla, para los que ustedes no se me pierden, vamos a pretender que esta pared mide 100 pulgadas. Okay. Pretendiendo 100 pulgadas. Quiero saber... En mi mente voy a visualizar cuántos cuadros quiero en mi pared. Para eso, busco la mitad de mi pared, que es más o menos aquí. Voy a tomar un paso hacia atrás y voy a visualizar el centro de este cuadro. Eh, entonces, yo visualizo que, por ejemplo, quiero un cuadro aquí. Es uno, el centro. Otro aquí, el número dos. Y otro aquí, el número tres. Tres y tres son seis. En esta pared... Voy a instalar 6 cuadros. Esos cuadros tienen que ser perfectamente centralizados. ¿okay? El número mágico que yo voy a usar son 4 pulgadas. O sea, 4 pulgadas aquí. 4 ¿okay? pulgadas aquí. De la parte de abajo de mi madera hasta la parte de arriba del horizontal va a ser 4 pulgadas. También van a ser 4 pulgadas de espacio entre cada cuadro, entre el primer cuadro y la pared, y también 4 pulgadas desde la base hasta la parte de abajo del de cuadro. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque ahí es que viene la matemática. Pretendiendo que esta pared mide 100 pies, una vez más, 4 pulgadas en esa esquina, 4 pulgadas en esa otra esquina, tenemos 8 pulgadas de espacio, inicialmente, son 100 menos 8, son 92 pulgadas. Voy a instalar 6 cuadros en esta pared. Eso quiere decir que entre esos 6 cuadros van a haber 5 espacios. 5 espacios multiplicados por 4 pulgadas son 20. 92 menos 20, ahora nos quedamos con... 72 con ese es el número que entonces yo voy a agregar porque ahora yo sé que de madera como tal horizontalmente son 72 pulgadas como yo voy a instalar 6 de ellos yo voy a dividir esas 72 pulgadas por 6 de mis cuadros eso significa que de cada horizontal que yo tengo que cortar Van a ser a unos 12.6. Haga la vida más fácil. Lo voy a cortar a 12.5. ¿Ok? 6 arriba. 6 a la parte de abajo. Tengo 12 que completarán los horizontales a 12.5. Los verticales son fáciles. Necesito 12 también. Y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a medir. La parte de arriba de la base a la parte de abajo me da 27. 27 menos los 4 pulgadas de la parte de arriba, despacio. los 4 pulgadas de la parte de abajo son 8. 27 menos 8 son 19 pulgadas. Eso significa que yo necesito 12 verticales de 19 pulgadas y 12 horizontales. 12.5 o 12 y medio la teoría está ahí la matemática es la misma no importa si su pared mide 164 o mide 100 o mide 200 es el mismo paso póngalo en un papel paso 1, paso 2, paso 3 y así usted saca perfectamente lo que necesita el próximo paso es ir entonces a cortar la madera eh, la pared es esa mide 164 y medio eh, 164 y medio menos las 8 pulgadas eh, de espacio entre ambas esquinas eso equivale a 156 y medio tengo 6 cuadros, 5 espacios entre esos 6 cuadros. Entonces quiere decir que son 156 y medio menos 5 eh, por 4 pulgadas. 5 espacios por 4 pulgadas son 20. Ahora me quedan 136 y medio. Esos 136 y medio equivale total de madera. 136 y y medio dividido por 6 espacios eso sale a 22.75 o sea 3 cuartos right. empecé con 164.5 es medio menos el espacio de las 8 pulgadas de las esquinas equivale a 156 y medio, eso es lo que tengo ahora 5 espacios entre los cuadros de 4 pulgadas. Eso equivale a menos 20 pulgadas. Me quedo con 136.5. 136.5 dividido por 6 cuadros. Eso significa que cada cuadro, perdón, cada horizontal va a ser 22.75. ¿Okay? De la otra manera que es igual... Podemos empezar de esta manera también, 164 y medio, que es el total, menos 5 eh, espacios que son entre los cuadros, 6 el de la izquierda, 7 el de la derecha, entonces quiere decir que son 7 eh, espacios por... 4, que significa si este por 4 28 so, entonces 164 eh, que dijimos eh, punto .5 menos 28 equivale a 136.5 dividido por los 6 cuadros 22.5 so, ahí están las dos maneras okay. lo puede hacer de la manera número 1 empezando quitando los 8 espacios de las esquinas menos los espacios del medio o puede hacerlo entonces los 5 espacios del centro más los 8 que vienen siendo 7 espacios en total por las 4 pulgadas son 28 pulgadas en total de espacios como quiera ambas maneras nos da igual así que vamos entonces a cortar ahora bien para hacernos la vida fácil yo tengo un bloque de madera aquí un 4x4 para que sea más alto, porque yo le voy a enseñar un truco. Cuando yo coloco mi madera, ¿ve? Ahí va a terminar. Ahora lo que yo estoy buscando es medir el espacio de donde va a cortar mi sierra, parece que hay una distancia eh, de un cuarto por dar la diferencia, o sea, nuestro corte eh, horizontal, este que está aquí, tiene que ser 22 y 3 cuartos. Eh, creo que la medida para que cuando los 45, eh, eso cambia. Creo que entre la cuchilla al bloque no puede ser 22 y 3 cuartos. Tiene que ser 22 y 5 octavos. Hay una diferencia ahí. Vamos a ver si eso nos sale. Eh, 45, lo voy a hacer Suavecito, cosa de que el corte Sea perfecto Ustedes van a ver que la luz se va a ir apagando de vez en cuando porque es que tengo un sensor y estoy bastante lejos del sensor y el sensor no me está escuchando eh, tengo mi 45 a la parte de arriba hacia adentro ahora voy a empujar mi madera hasta el bloque y voy a girar siempre son los opuestos aquí está mi otro 45 ¿Okay? presionamos completamente a nivel aquí Acá parte del bloque. Para que sea la medida perfecta. Y cortamos otra vez lentamente. Aquí espero que la sierra termine. Porque si la, si la levanto es posible que pueda romper... Eh, estas esquinas también y esas esquinas tienen que ser también bastante perfectas, ok. tú la puedes arreglar después con masilla, pero necesitamos perfecto. que okay, vamos a medir aquí. Tenemos 22 y 3 cuartos exactamente. Entonces, hay una diferencia cuando tengo mi sierra, cuando tengo mi sierra así de esta manera. ¿okay? Esto, esto es lo que le estaba refiriendo. Quería enseñar cuando yo mido. Aquí, ahora mismo está midiendo cinco, eh, perdón, 22 y 5 octavos. Mi medida es 22 y 3 cuartos. Si yo lo llevo ahora mismo a 22 y 3 cuartos, como son en 45, entonces me va a quedar mal la medida. Ya sabemos, hay un, un cuarto de diferencia entre uno y el otro. Vamos a ver ok, entonces vamos a seguir aquí, con mucha paciencia ya terminé el número uno así sucesivamente voy a seguir haciendo cada uno de los cortes Ya tengo dos. Vuelvo y mido. Este es, es solamente para demostración. 22 y 3 cuartos. Solamente para demostración. Una vez que yo tengo esto, mi medida perfecta, lo único que tengo que hacer es cortar, seguir cortando y todos van a ser exactamente iguales. Así que ya tengo dos. Me faltan 10. Ya volvemos entonces con los okay. otros 12. Vamos a medir otra vez. Tengo que cortar los 12 a 22 y 3 cuartos ahora acabo de mover esto necesito cortar 19 eh, pulgadas este 12 de ellos estoy midiendo aquí tenemos 18 eh, 18 y 7 octavos ok necesito de 19 acuérdense que le dije que la medida eh, por, los, por el corte de 45 eh, es un, era un cuarto de pulgada eso está equivocado, eso no era un cuarto de pulgada es un octavo de pulgada so, entonces usted va a crear esta medida eh, yo necesito 19, la voy a hacer un octavo de pulgada menos, ok so, 18 y tanto, 18 y 7 octavos, cuando haga mi corte en 45 entonces me va a dar 19 bueno, vamos a verificar a ver si está correcto esto, tengo unos pedazos aquí que me sobraron de la vez anterior. Que los voy a estar utilizando para aprovecharlos. Aquí mi 45. Vamos a ver. Y así voy a medir. Entonces se supone que sean 19 Perfecto 19 Ahora me faltan 12 De estos Le voy a dar Le voy a dar un consejito Empiece a cortar Siempre la, la medida Más larga de esa manera, si usted comete error cuando usted está eh, preparando esta medida, esto que usted cortó mal, vamos a decir, si lo corté en vez de 22 y 3 cuartos, lo dañé, lo corté, vamos a decir, a 20 y 3 cuartos o 21 y 3 cuartos, todavía yo puedo usar este pedazo para cortarlo al vertical que es 19 y así no tengo que botar la madera. A ver si me entienden. Si empiezo... Con los verticales que son 19 pulgadas y lo corto menos, no lo puedo utilizar entonces para horizontal. So, sea inteligente, corte los largos primero y así se puedan utilizar entonces para los verticales. Ok, okay amigos, ya tengo mis 12 de 19 pulgadas, mis 12 de 22 y 3 cuartos. Esto lo vamos a estar instalando de la siguiente manera hacen un perfecto eh, 90 como el video se está haciendo demasiado muy largo, aquí lo vamos a culminar esto va a ser la parte 1 entonces, vengo con la parte 2 ya esta semana, empiezo a hacer la instalación, le vamos a hacer el terminado que es el caulking y también vamos a pintar yo les voy a enseñar todo eso en ese video gracias por quedarse con nosotros no se olvide de suscribirse de también darle a like, hagan sus comentarios sus preguntas, eh, todo lo demás que necesiten, yo les voy a contestar y eh, También denle a la notificación a esa campanita para que entonces cuando los próximos videos salgan, ustedes sean notificados y no se los pierdan. Que la pasen bien. Vamos al mambo.